Cloruro de magnesio, una de las medidas que se debe emplear para combatir esta enfermedad es consumiendo altas dosis de magnesio. Tome en cuenta que este mineral es más importante que el calcio en la dieta porque controla la manera como este calcio es utilizado por el organismo. El exceso de calcio puede ocasionar el desgaste del magnesio. El magnesio en forma de suplemento reduce los ataques de gota porque ayuda a mejorar el proceso de circulación de la sangre. Al mejorar el ritmo del corazón y estabilizar la presión sanguínea, se reduce la tensión del corazón. La sangre circula más libremente en el cuerpo, haciendo que el ácido úrico no se fije en las coyunturas porque el fluido lo mantiene en movimiento hasta que es excretado. Bicarbonato de sodio Por su ligero efecto alcalino en el organismo, el bicarbonato de sodio es un buen aliado para reducir el nivel de ácido úrico en el cuerpo. Se puede disolver media cucharada de bicarbonato en medio litro de agua e ir consumiendo esta preparación a lo largo del día. No se debe tomar en exceso porque la sobrealcalinización puede ser perjudicial también para el organismo. Alimentación alcalina Como el metabolismo celular genera mucha acidez, necesita una cantidad suficiente de alimentos alcalinizantes para evitar recurrir a la reserva alcalina de sales minerales como el calcio, magnesio y potasio de tus huesos, dientes, articulaciones, uñas y cabellos. Para bajar el ácido úrico debes comer alimentos que te alcalinicen, que te suban el pH y evites comer todos los ácidos o muy ácidos según la fotografía acá anexa. Toma un vaso con agua con el jugo de un limón añadido cada mañana para alcalinizar tu pH y a su vez reducir el riesgo de cansancio, palidez, dolor de cabeza, reumatismos, gastritis, tendencia depresiva, hipersensibilidad, contracturas musculares, intolerancia al frío, caries, cabellos desvitalizados, uñas quebradizas, debilidad del sistema inmune, gota, etc. Los ácidos orgánicos débiles como el citrito, el málico, tartárico, fumárico, etcétera. Una vez metabolizados, se combinan con minerales para formar las sales como los carbonatos y citratos que alcalinizan esta sangre o bien se oxidan en la misma y son eliminados en forma de anhídrido carbónico por los pulmones. Reduce los alimentos ricos en purinas Para reducir el ácido úrico, debes evitar los alimentos ricos en purinas, como las carnes rojas, en exceso. Hígado, vísceras, pescados azules en exceso, como las anchoas, caballa, etcétera, cerveza, vino, etcétera. Las legumbres tienen un contenido moderado, por lo que puedes consumirlas una vez por semana. Modera otros alimentos que, aunque no contienen purinas, también acidifican el terreno. Y favorecen los ataques de gota como los fritos, productos azucarados, harinas blancas, caldos concentrados, productos con levaduras, edulcorantes artificiales, bebidas carbonatadas, el cerdo, chocolate, pan blanco, arroz blanco, tabaco, etc. Limón. Es especialmente adecuado cuando nuestros análisis nos alertan de que tenemos el ácido úrico elevado. Hay que tener en cuenta que los niveles elevados de ácido úrico provocan un exceso de purinas que de no depurarse adecuadamente acaban originando pequeñas piedras y cristales. Estos cristales se adhieren a nuestras articulaciones inflamándolas y produciendo mucho dolor. La formación de estos cristales se origina sobre todo por la acidificación del medio. Por ello, un modo de evitarlo es favorecer la alcalinización del organismo mediante una alimentación alcalinizante. Una de las maneras naturales de conseguir esta alcalinización es el uso del limón. Esta fruta favorece la formación del carbonato de calcio, el cual actúa neutralizando los ácidos como el ácido úrico. La piña o ananá contiene una enzima llamada bromelina, que es antiinflamatoria. Puedes consumirla sola o en ensalada de frutas, batidos, zumos, las veces que lo desees, ya que no contiene contraindicaciones, pero preferiblemente consúmela al natural. Uva. La uva ofrece una gran cantidad de antioxidantes, por lo que puede ayudar a prevenir la gota. También sirve para los dolores causados por la artritis reumatoide. Come varias uvas en el día y las veces que desees a la semana. Banana o plátano. El plátano o banana contiene mucho potasio y vitamina C, eso todo el mundo lo sabe, por lo cual es perfecto para prevenir ciertas enfermedades o problemas. En el caso de la gota, esta fruta ayuda a diluir los cristales de ácido órico que se acumulan en la sangre y causan tanto dolor. Otra gran fuente de vitamina C es la cereza, que te ayudará a reducir los niveles de ácido órico en la sangre, siguiendo una dieta equilibrada. 20 cerezas crudas por día pueden hacer maravillas y reducir notablemente los síntomas de la gota. Vinagre de manzana Los ácidos orgánicos del vinagre de sidra de manzana, sobre todo el ácido málico, ayudan a descomponer el ácido úrico para evitar la formación de cristales y afecciones inflamatorias. Este ingrediente natural promueve la limpieza de la sangre y ayuda a regular el pH del organismo consume suficiente en tus dietas diarias infusión de ortiga las propiedades depurativas de las hojas de ortiga se pueden emplear para limpiar la sangre y remover los residuos de ácido úrico sus activos naturales impulsan el funcionamiento de los riñones y ayudan a limpiar las vías urinarias para evitar obstrucciones Compresas frías. Para poder aliviar la hinchazón y el enrojecimiento de los pies, por ejemplo, puedes aplicar agua fría en forma de compresa. Embebe una tela o un paño y haz una leve presión. No se aconseja usar cubos de hielo directamente porque podría quemar la piel. Aceite de enebro. Tiene muchas propiedades. Algunas de ellas son antirreumáticas, antisépticas, carminativas, depurativas diuréticas y astringentes. Vierte algunas gotas en el pie y haz un masaje circular. Notarás el alivio al instante. Sales de Exxon. Llena la tina con agua tibia caliente y parse dos tazas de sales de Exxon. Deja que se disuelvan bien e introduce los pies o todo el cuerpo para un efecto relajante. Deja que el agua se enfríe por lo menos 20 minutos antes de salir. Repite hasta 3 veces por semana o cuando los dedos de los pies estén muy inflamados pero que es la hiperuricemia a la gota, es un trastorno conocido que puede causar reacciones inflamatorias y problemas de salud en el cuerpo que reducen la calidad de vida. La gota como se conoce popularmente a esta dolencia es un tipo de artritis que causa mucho dolor en las articulaciones, sobre todo en los pies, a tal punto que quien la padece no puede caminar o hacer diferentes tareas. El ácido úrico se origina cuando el organismo descompone las purinas provenientes de los alimentos, enviándolas al torrente sanguíneo y a los riñones para posteriormente eliminarlas. El problema ocurre cuando se acumula en cantidades excesivas, ya sea porque el cuerpo reduce su capacidad para removerlo o bien porque hay mayor cantidad para procesarlo. Producto de esto pueden originarse molestias en las articulaciones, además de piedras en los riñones gota y otros trastornos que tienden a empeorar cuando no se controlan a pie y cuáles son sus causas el ácido úrico puede estar alto debido a los factores endógenos donde el propio cuerpo lo fabrica y exógenos a través de la alimentación algunas recomendaciones en el caso de la fruta no se debe abusar máximo tomar una pieza al día ya que el azúcar que contiene como la fructosa la transforma el cuerpo en santina que es una purina que es metabolizada por el mismo cuerpo. También es importante la cocción y la preparación de los alimentos. Las purinas son solubles en agua. ¿Esto qué significa? Que se puede reducir el contenido de las mismas de los alimentos si se, se cortan pequeños pedazos y se dejan en remojo y se hierven con mucha agua. Por el contrario, hay que evitar tomar caldos elaborados con pescado o carne, ya que las purinas habrán pasado al agua. Mantenerse en un peso correcto y evitar la obesidad también es de gran ayuda, ya que cuanto más pequeño es el cuerpo, menos ácido úrico fabrica de manera endógena, es decir, que lo produce el propio cuerpo fácilmente. Se deben evitar los ayunos, repartir bien las comidas a lo largo del día y hacer un mínimo de tres comidas principales. Consumir algas y frutos secos de manera habitual es muy recomendable en las personas que sufren de hiperuricemia.